Fiesta, WIPR y los cantores de Bayamón. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos, familia. Soy Madeline Ortiz.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 y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica, presente siempre aquí en el estudio. Sala a jugar, que para el sábado Powerball tiene 116 millones de dólares, así como lo oyes. Juega que tú pudieras ser el próximo millonario. Y mañana viernes, Loto Cash ya suma 580 mil dólares, que también pueden ser tuyos en un solo pago y sin anualidades.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 Añade Wild Ball y descubre una nueva forma de ganar. Con este bolo puedes reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Pídelo ya. ¿Y qué tal si ahora damos comienzo con el sorteo de Wild Ball? Adelante con el sorteo. Y mucha suerte a los que ya lo integraron a su jugada. El número ganador es... El número cero. Repito, el número ganador de Wild Ball en la tarde de hoy es el número cero. Ahora pasamos al sorteo de pega dos. Mucha suerte Puerto Rico, ese boleto en mano. El número ganador de pega dos comienza con el 9. Segundo número es el 3. El número ganador de pega dos es el nueve tres. Repito, el número ganador de pega dos en la tarde de hoy es el 93. y tres. Ahora pasamos al Pega 3. ¡Mucha suerte, familia! El número ganador de Pega 3 comienza con el número 2. Segundo número, el 5. Tercer número es el 6. El número ganador de Pega 3 es el 256. Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy es el 256. Y ahora concluimos con el Pega 4. ¡Mucha suerte! A ver si se pega con esos chavitos para la Navidad. El número ganador comienza con el 7. Segundo número, 8. Tercer número es el 1. Último número de Pega 4 es el 2. El número ganador de Pega 4 es el 7 8 1 Repito, el número ganador de Pega 4 en la tarde de hoy es el 7812. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Recuerden visitar nuestra página oficial, loteríasdepuertorico.pr.gov para más información. Los esperamos en el sorteo de las 9 de la noche, otro sorteo nocturno de Lotería Electrónica. Gracias por acompañarme y que tengan todos excelente tarde.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 Y Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante de órganos y tejidos en DoneridaPuertoRico.org. Con el auspicio de Home Complements, Home Decor y el mercado de juguetes. señoras y señores. Llegó el jueves en Aquí Estamos. Gracias por decir que sí. Bienvenidos a un nuevo programa. Nosotros, mira, felices que nos reciban en sus hogares cada día. Ya estamos a 17 días solamente para que sea Navidad y 23 para decirle adiós al 2022. Desde aquí estamos. Todos nosotros les deseamos a ustedes ahí en casita que disfruten estos días con su familia y sus seres queridos. Vamos a arrancar de inmediato el programa de hoy, y yo les